Lobos guap contra panteras Puebla Categoría juvenil Tenemos el encuentro de capitanes A punto de dar inicio a este encuentro no, no, no, no, no. No, exactamente, <tose> no a el que va a recibir es Panteras Puebla de la oh. es Iniciando la ofensiva de Panteras Puebla En este encuentro no vamos a tener patadas de equipo Es un partido pretemporada muchos cuidando a sus jugadores. Alcanza la banda, el corredor. Tiene el primero y diez. Muevan las cadenas. ¡Sí, sí, sí, sí! Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Es una carrera por el centro defensivo número 21 ya lo ya lo tenía visto aún así alcanza a avanzar un par de yardas vender a segunda oportunidad segunda y nueve yardas por avanzar El corredor hace unos cortes vuelve las piernas, pero el defensivo ya lo tenía en la mira Me Parece que no, no va a haber ningún, ninguna yarda perdida Ninguna yarda ganada Vendrá tercer third round Tercer oportunidad Lobos Guap presionando solo con tres defensivos Sale la jugada entre el linebacker número 21 El pase es completo, sigue moviendo las piernas Pero alcanza a tener el primero y diez en la cuarta oportunidad cuarta oportunidad y cinco yardas por avanzar tres receptores del lado izquierdo lanza el pase, tiene al hombre y es interceptado Tenía al hombre solo para poder lanzar el pase, pero tambaleó el balón y terminó siendo interceptado por el número 21 de, de, de Lobos Buar. Entra la ofensiva de Lobos para su primera jugada de este encuentro. Sale la jugada el... hace personal el coreback Alcanza la banda Parece que sale Sale cojeando el coreback Ya sale del campo Vendrá segunda oportunidad la Segunda y cinco yardas por avanzar Sale la jugada los defensivos ya estaban ahí para taclearlo para sigue moviendo las piernas alcanza a obtener parece que dos yardas vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad y casi dos yardas por avanzar movimiento del número uno. Se la gana su receptor, pero ya entra el defensivo y lo de la línea de golpeo. Gran reacción defensiva. evitó un primero el diez, y diez. una la cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, las mismas diez yardas por avanzar. Parece que no, no van a intentar la pasada. Sale la jugada. Ya tiene presión el coreback, una así lanza el pase y... Le queda muy lejos y es interceptado, por poco y es interceptado. Aún así fue una gran jugada defensiva, con muy buena presión al coreback, casi el balón era interceptado, ahora vendrá la ofensiva del de equipo de Panteras Puebla. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Para Panteras, Puebla. Saca la jugada Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Por el centro abriendo la y se queda muy cerca de tener el primero y 10. En la tercera oportunidad se quedó solo una yarda. Hay un pañuelo en el terreno de juegos, pero vamos a ver qué indican los oficiales. Es la primera oportunidad y 10 por avanzar después de los castillos. Parece que hay movimiento del lado de la defensiva. fueran los pañuelos. Parece que fue ofensivo. Bueno, pues se va a repetir la primera oportunidad. Primera oportunidad y 15 yardos por avanzar Sale la jugada Aquí en el corredor entra por el centro Pero el defensivo número 57 Ya lo, lo tenía visto Lo taqueó Justo Justo en la línea de, de Vendrá segunda oportunidad 15 yardas por avanzar. La fullada. Lanza el pase. ¡Sí! Tiene al hombre. ¡Sí! Y es completo. Touchdown de Panteras. Conversión de dos puntos Una gran jugada ofensiva Sale la jugada, se le entrega a su corredor Entra y parece que Y es bueno Sumándole ocho puntos al marcador Entra a la ofensiva de Lobos Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. O sea, la jugada, la picha a su corredor. Entra por las bandas. Un pañuelo en el terreno de juego. Esperamos a ver qué indican los oficiales. hay un jugador lastimado en el terreno de juego. Es tercera oportunidad, ahora es tercera y largo. la jugada, lanza el pase, tiene al hombre y es interceptado. pegado todo en todo momento gran jugada defensiva para ofensiva de panteras puebla un castigo en el terreno de juego vamos a ver qué indican los oficiales Nos vamos a echar 15 yardas para lograr la defensa de Banteras. La primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Queda en la yarda casi 50 después de los castigos. Se la da entrega a su corredor, va por la banda, busca a la banda y ya hay pañuelos en el terreno de juego, sale del campo. Pero tiene muy buen yardaje. Vamos a ver qué indican los oficiales. qué si lo contra de.. Panteras. Primera oportunidad de 15 yardas por avanzar. Role el coreback, lance el pase y es incompleto. Un poco arriba. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y las unas 15 yardas por avanzar. A a los y es completo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Sigue moviendo las piernas y, y se queda cerca de tener el primero y 10. Me parece a casi tres yardas. En la tercera, sea, oportunidad. tercera oportunidad, tercera oportunidad y casi tres yardas por avanzar. Sale la jugada, mueve eh. las piernas, no se deja tatear, Tiene el primero y diez, muevan las cadenas. De Primera oportunidad, 10 de... yardas de... por avanzar. Solo 3 defensivos. La ¿Es que lado derecho, tiempo, Presionando. Y pone... Lanza el pase y es completo. Tiene el primer 10. Yes? Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto. Sale la jugada. Es una carrera por el centro. Sigue moviendo las piernas. Tiene el primero y diez. Sigue moviendo las piernas y parece que llega a la zona de anotación. Touchdown de Panteras. Conversión de dos puntos. Punto esa. Punto esa. Saca las jugadas para hacer entregas. No, eso no es el lance. ¡Pase incompleto! Eso importa. Eso es. Aún así logran sumarle seis puntos al marcador. Entra la ofensiva de, de Lobos UAP. Marcador actual: 14 puntos. Panteras, Puebla, 0 puntos, Lobos, sale la jugada, hace la carrera con el número uno. parece que lo taclean atrás de la línea de golpeo, vendrá segunda oportunidad, segunda oportunidad de 11 yardas por avanzar. Presionando casi... parece que fueron cuatro hombres los que estaban presionando. Sigue moviendo las piernas pero ya es tacleado por el... Me parece que fue el corner que logró hacer el tacleo. Vendrá tercera oportunidad y largo por avanzar. Va a ser tercera oportunidad. Tercer y largo por avanzar. Me parece que son 15 yardas por... Me parece que son 15 yardas, sí. La jugada tiene presión. Lance el pase. Completo Parece que le dieron un golpe al coreback Después de lanzar el pase Hay un pañuelo en el terreno de juego si, sí, es en contra de la defensiva pero Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Cuatro defensivos presionando. Lanza el pase y tenía mucha presión. Al final entraron dos linebackers más: uno externo y otro entre el tackle. Muy buena presión. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Unas por avanzar. Sale la jugada. Rola lado derecho la personal tiene mm. un avance de aproximadamente unas 8 yardas me parece 7 siete, siete yardas 7 ¿sí? ocho yardas vendrá a tercero oportunidad el coreback supo romper bien la jugada y hacerla personal en el momento adecuado con lo cual Avanzó aproximadamente 8 yardas, será tercera y dos Se la entrega a su corredor Tiene el primero y diez Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Cuatro linieros presionando Saca la jugada, lanza el pase. le queda muy alto y es interceptado. Interceptado por ese de, la... de Panteras número 7. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Después del castigo es primera oportunidad Muy largo por avanzar Mentira, después de la, del castigo van a iniciar en la yarda número 30 Muy buenos movimientos Tienen Un par de yardas me parece que son, son Seis yardas las que, las que avanzó en la segunda oportunidad Segundo down, segundo y cuatro por avanzar. Cuatro defensivos y el inbacker presionando. Tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar. Pase y es por poco interceptado. ese jugador que no tiene número, hizo muy bien su labor. Por poco se roba, se roba ese pase. Vendrá cuarta oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Es una forma simple Corredor de la nube, derecha de la forma. ¡Vamos, vamos, vamos! vamos vamos a ganar! La jugada la hace personal. El coreback sigue moviendo las piernas. Y tiene el primero y diez. <tose> Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. cinco defensivos presionando. Hace el pitch. Crea justo en la línea de Scrimmage. Y buena, Segunda oportunidad. Segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Tiene presión el coreback y es capturado. No, parece que. Supo, supo quitarse ahí. El jugador sigue moviendo las piernas y llega a la yarda. Parece que toda 27, pero hay pañuelos en el terreno de juego, probablemente sean bloqueos. Segunda oportunidad y aproximadamente 15 yardas por avanzar Hay tips del lado izquierdo Lanza el pase, tira al hombre y es Completo Completo lo tenía en las manos Va a ser tercera oportunidad Hay movimiento del número uno Hace el pinche al corredor, muy buena jugada. El al corredor, muy buena jugada. Alcanzó a recuperar muchas yardas. Vendrá cuarta oportunidad. Los oficiales indican que restan dos minutos para llegar al medio tiempo. Va a ser pase sin completo. Entrará la ofensiva de Panteras. Hay un tiempo fuera pedido. El equipo de Lobos. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. La posición la tiene Panteras. Corredor baja muy bien el, el defensivo y un balón suelto y parece que la, la recupera Lobos la Jugada defensiva, ese jugador supo bajar correctamente en el momento adecuado para taclear Tacleo efectivo, dice que recuperaron el obollo, entrar a la ofensiva de Lobos 10 yardas por avanzar para Lobos Movimiento del número 88 Sale la jugada Es un engaño, ya tiene presión el coreback Lanza el pase y es incompleto Estaba cerca del hombre Es la segunda oportunidad La presión defensiva que fue en la jugada pasada Que evitó que se completara el, la jugada primero pues Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Lance el pase es completo con el número 22 Hace algunos cortes, sigue moviendo las piernas Alcanza a obtener un par de yardas, me parece que son 4 Vendrá tercera oportunidad tercera y seis yardas por avanzar del lado izquierdo, sale la jugada lanza el pase, tiene al hombre solo y es completo sigue moviendo las piernas, llega a las 5 y es touchdown de Lobos no hay ningún pañuelo en el terreno de juego gran jugada la ejecución perfecta entra la, el intento de conversión el intento de conversión tiene presión el coreback la hace personal se alcanza a meter en las parece que no se quedó corto aún así le suma 6 puntos al marcador Pero esa jugada finaliza primer segundo cuarto traemos al medio tiempo iniciamos el tercer cuarto iniciando el equipo de lobos sale la jugada, es una carrera por el centro se encuentra los ataques defensivo, aún así logra el Parece que son unos 5 yardas Es la segunda oportunidad Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar ¡Ay, ay, ay, ay! Movimiento del número 87 Sale la jugada Se la dan a su corredor y pierde el oboide Recuperar el equipo de Lobo, se lo voy bien, pues el balón suelto, vendrá tercera oportunidad, tercera y once, una pérdida considerable, tercera y once yardas por avanzar. La jugada tiene presión el coreback. Alcanza a rolar. Sigue moviendo las piernas. La hace personal en el terreno de juego y parece que tiene un avance muy bueno Se queda cerca de tener el primero y diez Vendrá cuarta oportunidad y solo una yarda por avanzar Hasta el momento el coreback de Lobos Ha sabido hacer muy bien las jugadas personales Ver las jugadas para saber cuándo correr Vendrá cuarta oportunidad, solo una yarda por avanzar y nos el primero y diez mueven las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar coreback haciendo las jugadas al corredor cambiando tal vez la jugada movimiento del número 31 se le entrega a su corredor se quitó al defensivo mueve las piernas tiene un avance de unas 4 yardas vendrá a segunda oportunidad segunda oportunidad 7 yardas por avanzar sacan la jugada tiene presión el coreback hace personal se quita un tacleo parece que alcanza se tira cerca otra vez de tener el primero y 10 la tercera oportunidad hay un pañuelo en el terreno de juego parece que el castigo va a ser en contra de Lobos segunda y largo por avanzar tras el castigo Tiene presión el coreback, lanza el pase y es incompleto. hay pañuelos en el terreno de juego. Parece que fue después de lanzar el pase. Se <risa> el Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. La ojos, los... Sale la jugada. Tiene presión el coreback, lanza el pase y es interceptado. Por poco es interceptado. No, la quiso, fue un... super, una super de 3 puntos. Se le fue entre las manos, la verdad es que segunda y 10 yardas por avanzar. centro. El balón no se puede mover dos veces para ser centrado. Tiene que ser un movimiento. Se repite segunda oportunidad, doble segunda y 15 yardas por avanzar. el pase ¡A ver! ¡A ver! ¡Y es... ¡Y vamos! completo. muy buena muy pero muy buen muy, muy, muy... trabajo defensivo hay un el jugador de lobos Wap, está en el terreno de juego ya entraron los médicos a atenderlo, esperemos que se encuentre bien Tercera oportunidad y las mismas 15 yardas por avanzar. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Cuarta oportunidad, 7 yardas por avanzar tiene presión el coreback y parece que le robó el Oboide primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Panteras Puebla Probablemente es en contra de del equipo visitante, vamos a ver qué indican los oficiales. Primera oportunidad, ahora van a iniciar desde la yarda 30. Sale la jugada, se la entregan a su corredor, intenta ir por el centro. Rompe, tocleadas Tiene alrededor de unas 5 yardas Hay un jugador Parece que no, se levantó Está bien o Será segunda oportunidad Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar Saca la jugada Lanza el pase trabajo defensivo parece que se lastimó el jugador ya entra el equipo médico, pero que se encuentre bien vendrá tercera oportunidad, tercera y cinco tercera oportunidad, tercera y cinco yardas por avanzar tiempo lanza el este, ¿no? está claro me parece que está claro antes de, de llegar a la eh, primero y diez sí se quedó una yarda vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad y solo una yarda por avanzar Sale la jugada se la da su corredor tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Lance el pase. Me parece que es completo, pero... No se decide en los oficiales. ¡Es completo y es touchdown! ¡Touchdown de Panteras Puebla. Punto extra Punto extra Tiene la conversión de dos puntos Y es completo Sumándole ocho puntos a este encuentro Fue una gran serie ofensiva De Panteras Puebla Marcador actual 22 puntos Panteras Puebla 6 puntos, Lobos Guapa Categoría juvenil Estamos en pretemporada Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar ¡Vámonos! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Cinco hombres presionando en la línea de golpeo Hace movimientos el corredor Lograba tener un avance mínimo Vendrá segunda oportunidad Segunda y ocho por avanzar Hombres presionando, se unen Un backer más. Tiene presión el coreback, hace algunos movimientos y está antes de que se pudiera ir. En la tercera oportunidad, tercera oportunidad y ocho yardas por, por avanzar. Con esta jugada damos inicio al, al último cuarto, al cuarto cuarto. Salió la jugada, lanza el pase. Y queda, le queda muy lejos. Pero hay un, un pañuelo en el terreno de juego. Fue interferencia en contra de Panteras. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Después del castigo defensivo. Lanza el pase, el pase es completo. Sigue moviendo las piernas. Tiene un avance de unas de unas 5 o 6 yardas. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar. 5 jugadores presionando. tienen presión el coreback. Decide hacerla personal parece que tiene un avance de media yarda no de dos yardas ya tercera oportunidad tercera y dos yardas por avanzar ya sacan la jugada es una carrera puta. Sí, pues ya lo estaban esperando y parece que tiene avance de una yarda, vendrás cuarta oportunidad, cuarta y media yarda por avanzar. Cuarta oportunidad. Cuarta y media yarda por avanzar. Lanza el pase. Sigue moviendo las piernas. Parece que. Tiene el primero y diez. Mueven las cadenas. Primera oportunidad, 10 de yardas por avanzar. Seis jugadores presionando, se la dan al corredor y es capturado. Para quedar de la línea de golpeo vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Más de, más de 15 yardas, segundo y largo, un movimiento, lo hace personal el back, pierde el balón. Es obligado a, a tirarse con el balón para no, no perder más yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad y casi 20 yardas por avanzar. Sale la jugada, tiene presión, el coreback es capturado. Exacto, parte de la defensa. Y la cuarta oportunidad. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Panteras. Se repite la primera oportunidad, es primer y cinco. Español en el terreno de juego. Primera y me parece que son 17. Puntos. Primera y 20 por avanzar. O sea, en la jugada. Entra por el centro y rompe muchos tacleos. En la segunda oportunidad. Segunda y 12 yardos por avanzar. es una carrera se mete por las el centro tiene muy muy muy, muy, muy en la tercera oportunidad poco a poco van recuperando las yardas y acercándose de nueva cuenta al primero y diez tercera y cuatro yardas por avanzar el pase y es por poco es interceptado Me parece que hay una interferencia defensiva y tocó con derrudo después de la interferencia primera oportunidad 10 yardas por avanzar derecho al lado izquierdo otra vez controlada se la entrega Segundo y cuatro yardas por avanzar. En ¡Sí! ¡Sí! sí! defensiva parece que nadie lo bloqueó a ese, ese tacle número 90-99 del equipo de Lobos WAP atrás de la línea de golpeo ahora se le complica el escenario ahora va a ser cuarta y nueve yardas por avanzar pues una, tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar tercera oportunidad para avanzar por avanzar zona de los correos del lado derecho de la formación Madero en los controles saca la jugada y el equipo no se empieza con el es cumpliendo el pase gran presión de número 99 número 50 y número 88 me parece del equipo de, de lobos 4 86 número 30 cuarta oportunidad y 12 yardas por avanzar saca la jugada y diez. ¡Qué buena! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, sacan la jugada, se la lleva el corredor, sigue moviendo las piernas y hay un pañuelo en el terreno de juego, agarrando en contra de Panteras, El primera y 15, primera y 20 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase y es completo con el número 87. Segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar. Saca Lanza el pase y es completo con el número 87. Tercero es solo una yarda por avanzar. Por el lado izquierdo de la formación, corredor de mismo lado en tercera y uno por avanzar para conjunto de fronteras. Saca la cabeza, baja el lance. Es completo, tiene el primero y diez. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Hay dos pañuelos en el terreno de juego. Tercera y seis yardas por avanzar. En la jugada Tiene. cayó de las manos al número 21 En la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad y seis yardas por avanzar Lanza el pase y es Interceptado. No, pero a Se va el El oficial indica que restan menos de 40 segundos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar después del castigo. De la intersección también sacan la jugada, lanza el pase completo, pero hay interferencia en el terreno de juego. No deja que regrese. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback. Es capturado. ¡Sí! La segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 14 yardas por avanzar. punto de terminar este encuentro. El movimiento del número 88. Lanza el pase y es. con el balón pero también el defensivo está pegado al receptor evitando que se complete la recepción vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad 14 las mismas 14 yardas por avanzar un tiempo fuera pedido por el equipo de lobo Tercera, unas 14 yardas por avanzar no han a la jugada, fuera la Lanza el pase Y en el hombre Y es completo y es touchdown. el touchdown Del lobos ¡Buah! Hay un castigo en el terreno de juego de La natación es inválida Tercera oportunidad con esta jugada, me parece que damos por terminado este encuentro. Estamos por terminado este encuentro. Un marcador de 22 puntos, Panteras Puebla. 6 puntos, Lobos Wap. Muchas gracias por sintonizarnos. Marcador Play Pro.